Aceleras dos mil latidos mm, Me la llevo, resolvemos Duro, duro Un par de lobos. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, la piba. Me. Una vueltita con el perro. Esta noche no le erro. Chamullamos por esta, pero no nos vemos. ¿Cómo está para caerte que Will? Sher te regale. Que andamos sueltos. No la llevo, pepolvamos. ¿Quién quiere que sea un bombón?